Recuerdo insolente, pariente mimado de la mala memoria que acusa a la gente y esconde la mano con la que escribe la historia desde el día en que los dioses del absurdo universal Compararon horas con oros, todo parece normal. Por eso cuando estés triste, podés volver por aquí. Vendremos a recibirte, todos los tontes que fui. Lamento decirte que nunca habrá olas adentro del balde que llevas de mí. mar. Ay, me alegra decirte que sobre tu sombra canteras de nubes Estallan en mil más. Futuro imponente, pariente lejano de la buena memoria. Te sueña la gente y esconde la mano con la que escribió su historia hasta el día en que las brujas pongan el mundo a girar contra el sentido ordinario sin fuerza ni gravedad Tienes tiempo a repetirte condenar fractal. La historia cruza los planos y nadie ha escrito su plan. Me alegra decirte que sobre tu sombra canteras de nubes estallan en mil más. Decirte que nunca habrá olas adentro del balde que llevas de mi mar.